Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por sumarse el día de hoy a esta nuestra transmisión de eh, nuestro evento de presentación de la plataforma Asegura tu Derecho. Mi nombre es Lucía León, yo soy parte del equipo legal de Hiperderecho y el día de hoy voy a estar acompañándolos en la moderación. Nosotros somos una organización peruana sin fines de lucro convencidas, convencidos de que la tecnología es una herramienta de transformación social. La idea del evento de hoy es poder presentarles justamente la plataforma Asegura tu Derecho, que ha sido desarrollada con el apoyo de Roche Perú. Así que en un, en un primer momento vamos a un poco presentar cuál es la problemática que da pues origen eh, a esta idea del proyecto, ¿no? es decir, un poco cuáles han sido o cuáles son las principales experiencias y dificultades eh, de los pacientes, sobre todo en relación con sus seguros y pensando en específico en la formulación y presentación de un reclamo. ¿no? Eh, y luego de eso pasaremos un poco a contarles cómo funciona y eh, cuál es el objetivo principal de esta plataforma que hemos desarrollado, que está pensada justamente para facilitar ese proceso de, de presentación de, de los reclamos. Así que en esta segunda etapa también un poco eh, les contaremos cómo funciona la plataforma y presentaremos pues esta versión... Beta abierta al público y estamos, estaremos pues más que encantados de recibir sus observaciones, sugerencias, comentarios, etc. Eh, dicho eso, pasaremos al primer bloque, que es precisamente sobre los reclamos en seguros de salud, experiencias y dificultades. Eh, en este primer bloque vamos a tener la participación de tres personas que nos van a acompañar. En primer lugar, el licenciado Lino Pineda Ayala, quien es responsable de mecanismos para la protección de los derechos en salud de su salud. En segundo lugar, la señora Susana Juan Calderón, quien es representante de la Junta de Usuarios de su Salud. Y en tercer lugar, eh, nos acompañará también Dilbar Villena, quien es director legal en Hiperderecho. Eh, muchas gracias, Lino, tienes la palabra en primer lugar. Estás este, eh, silenciado. ¿Podrías abrir tu micro, por favor? Bloqueado. Ya, ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Reciban ustedes los saludos del intendente, del superintendente nacional de salud, el doctor Carlos Costa Sal. ¿sí? Y también lo mismo de la intendenta de promoción de derechos en salud, la licenciada Sofía Velázquez, ¿no? Lo que me han ustedes propuesto es dialogar sobre cómo debería hacer una persona un reclamo si en caso siente que hay un, ha vulnerado sus derechos en salud y qué otros mecanismos tiene para que proteja sus derechos en salud, ¿sí? En ese sentido, este, la Superintendencia Nacional de Salud y en el marco legal tenemos la ley 29.414, que es la Ley de Protección de los Derechos en Salud. Sí. Esta ley eh, se ha reglamentado eh, recientemente, tiene un poco pocos años, nada más el 2015, ¿no? con el Decreto Supremo 027, a la cual eh, encargan a la Superintendencia Nacional de Salud, para que pueda este, difundir esta Ley de Derechos en Salud, y asimismo exija a las IPRES y AFAS y que uh, hagan los medios de divulgación y que se, y que se ponga en práctica este derecho. Eh, lo, eh, en, este, en el marco de este derecho, ¿sí? tenemos cinco grupos de derechos. Entre ellos está el quinto derecho, que es el derecho a la protección de los derechos en salud. Aquí uno este, tiene derecho, este derecho contempla que una persona puede tener derecho a poner un reclamo o una denuncia. ¿Sí? Asimismo, también puede exigir, si en caso hay evidencias de su reclamo, este, que se ha sido efectiva, ¿no? puede pedir alguna indemnización o reparación de ella. Uh -huh. En caso, este, ¿cuál es este? entonces eh, en, en el marco de ese grupo de derechos y del quinto derecho de la 29.414 tenemos eh, la, este, la, el decreto eh, supremo también el 002 del 2019 en la cual se reglamenta los mecanismos para la protección de derechos en salud. El primer mecanismo de la protección de derechos en salud es el libro de reclamaciones en salud el libro de reclamaciones en salud debe estar este, a disposición de todo el usuario, ¿no? y debe estar eh, debe tener acceso también a cualquier tipo de usuario. El libro de reclamaciones en salud tiene que tener un enfoque inclusivo y también un enfoque cultural, ¿no? en ese sentido este, están obligadas todas las IPRES y AFAS y UIPRES tener el libro de reclamaciones en salud según formato que la Superintendencia Nacional lo ha puesto en el decreto supremo mencionado en la 002 2019, sí, para que puedan los usuarios poner este sus reclamos. Eh, es también este esto, este libro de reclamaciones puede ser también de manera virtual, no, en el, la ley te dice físico y o virtual, no ambos, ¿sí? Entonces, uno puede, este, poner ahí su, su referencia, ¿no? Eh, su, todos sus datos personales, eh, si es un tercero que va a poner el reclamo, puede ser un tercero legitimado o un familiar directo, ¿sí? Y, este, es importante que el usuario ponga todos sus datos en el libro de reclamaciones. Entonces, entonces, Luego, tiene que detallar de, man, de manera este, sucinta, pero sí comprensible, el hecho de su reclamo. ¿no? El usuario puede pedir este libro de reclamaciones en cualquier establecimiento de salud. Todo establecimiento de salud, ya sea público o privado, tiene que tener esto. O la aseguradora, al igual que las CIPRES, que son las unidades de gestión de las CIPRES. ¿no? Eh, por ejemplo, si yo este, pongo mi libro reclamaciones en salud por un seguro que he tenido y no me atendieron de acuerdo a la cobertura de mi contrato, entonces yo puedo seguir este reclamo. El reclamo se pone en primera instancia, vuelvo a repetir, en la IPRES, en la OGIPRES o, este, eh, este, o en la IAFA, que son las instituciones administradoras de los seguros en salud. ¿Sí? Eh, si yo pongo mi reclamo ahí, es en la misma instancia que se tiene que resolver ese reclamo. Yo pongo mi, mi reclamo en, en el hospital 2 de mayo, por ejemplo, ¿no? Este, eh, es el hospital 2 de mayo en la cual tiene que tener la plataforma de atención al usuario, la PAUS, ¿no? Por ser un hospital grande. Esta plataforma de atención al usuario tiene que tener este profesionales especializados en atención de consultas y reclamos y de la gestión del reclamo, ¿No? Yo pongo mi en el libro de reclamaciones, mi reclamo, entonces yo tengo hasta 30 días, hasta treinta días para recibir una respuesta de mi reclamo, ¿Sí? Si en caso este no he recibido la respuesta de mi reclamo, ¿No? No me eh, este, eh, dieron un, una respuesta que yo esperaba, o simplemente me negaron el libro Reclamaciones en Salud, pasamos a la otra instancia, ¿sí? Eh, pasamos a la instancia de la denuncia. ¿Dónde se hace la denuncia? Se hace a través de la, de la Superintendencia Nacional de Salud. Para ello, Su Salud ha creado sus canales también, ¿no? Un canal es eh, una línea directa es el 113, opción 7, que es una línea que funciona las 24 horas del día los siete días de la semana ¿no? el otro canal es este, a través de eh, el virtual no es la web el, el es su salud slash www su salud slash eh, gobierno de Perú slash su salud eh, el otro canal Pueden ser las redes sociales, estamos en el Facebook, Instagram, YouTube, ¿sí? Y por último tenemos también un aplicativo que se llama Su Salud Contigo y el otro que es un chatbot de, de, de, en el WhatsApp de Su Salud. Todos estos canales de alguna u otra manera consisten a las distintas, eh, a las distintas este, competencias eh, que pueden, hacer, pueden desarrollar Su Salud para poder, este, recepcionar las denuncias, ¿No? Avisu Salud, ¿Sí? Es una, este, es un chatbot de su salud, ¿No? Uno puede chatear con un robot virtual, puede tener información y entre esas informaciones también puede pedir o puede este, escribir un reclamo o perdón, o una denuncia. Pero ¿Cuál es el actuar de la Superintendencia Nacional de Salud? ¿No? Lo que se recomienda y está también en el Decreto Supremo 002, no hay que esperar necesariamente que pasen los 30 días hábiles para, digamos, que llegue el reclamo a la persona. Lo importante aquí es tratar de resolver el reclamo, la incomodidad de la persona, la insatisfacción. ¿Cómo? A través de una práctica que es muy... que es este el trato directo. Y que, les, y, se, y que se contempla en el libro Reclamaciones en Salud. El trato directo, ya eh, que lo puedes pedir en primera instancia, es una forma de negociación rápido frente al conflicto que se ha ocasionado por una insatisfacción del usuario en un establecimiento de salud. Ya. Entonces, esta, eh, esta práctica de eh, trato directo puede resolver de, forma, de, manera, rápida, de manera rápida nuestro... Este, el problema que se ha ocasionado. Si en caso, este problema este, que se ha ocasionado, si va a tomar su tiempo, puede ser de acuerdo al tipo de problema, ¿no? Es un problema más complicado y más complejo de resolver. Entonces, si son problemas de detalles pequeños, es mejor el trato directo. Eso a nivel de las IPRES, IAFAS y hipres, Pero a nivel ya de la Nacional de Salud, la superintendencia tiene un plazo mínimo de 25 días hábiles para responder sobre la situación de su denuncia del usuario. Sin embargo, ¿no? Su salud también actúa de manera inmediata mediante los buenos oficios. ¿Qué significa esto? Que si hay algún paciente que eh, este, es una situación que sí se puede resolver, entonces su salud al recibir esta denuncia y es una, y es una solicitud, de, es, es una denuncia muy, que se puede resolver de manera rápida, lo que hace la superintendencia es llamar a la IPRES o a la IAFAS ¿sí? y de esa manera pone este, eh, en, en, en autos con atención a la IPRES para que le puedan resolver el problema del usuario. ¿no? El problema del usuario. Entonces, de esa manera se agiliza, ¿No? Y se acortan los tiempos en que está en el reglamento. Pero a veces sí se toman esos tiempos y las situaciones son mucho más complejas. Mucho más complejas. Pero su salud también ha implementado a los delegados en salud. Los delegados en salud son personas que están en los establecimientos de salud, en los establecimientos principales, que son complejos, y son los que de alguna u otra manera orientan al usuario cuando se, este, cuando este, eh, el usuario siente alguna insatisfacción y ahí apoya a que le resuelvan el problema, ¿sí? Nosotros también venimos trabajando de manera articulada en la Junta de Usuarios de los Servicios de Salud. Entonces, ahí nosotros quisiéramos ver, este, eh, con Susana, lo, a ver cómo nos articulamos con la ciudadanía y eh, generamos competencias y también empoderamos a ciudadano para que ellos defiendan sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, lindo. Me parece que le estabas dando eh, la palabra a Susana para que continúe con esta segunda parte. Eh, Tienes la palabra, Susana. Sí, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, soy Susana Wong, yo estoy representando a la Junta de Usuarios de los Servicios de Salud de la Superintendencia Nacional de Salud. Eh, desde el año 2015 venimos trabajando de forma voluntaria porque la Superintendencia Nacional de Salud tiene un espacio, un espacio de diálogo con la ciudadanía. Y este espacio de, de diálogo es un momento donde nos encontramos varias organizaciones que hemos sido capacitados por la Superintendencia Nacional de Salud para difundir y hacer llegar toda la información refer referente a lo que son derechos de salud. Eh, somos parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Eh, actualmente venimos trabajando con 16 juntas de usuarios a nivel nacional todos son organizaciones de pacientes, representan también al adulto mayor, a las personas con discapacidad, a los usuarios de, de los seguros también, como el CIS, como el Salud, y representantes de la sociedad civil, principalmente. Este, en estos tiempos, eh, estamos llevando información y charlas y talleres de forma virtual con toda la población, en conjunto con la superintendencia. Para nosotros es muy importante que el usuario sepa sobre sus derechos, que estés bien informado, porque cuando un usuario no esté informado piensa que, que no tiene derecho de reclamar. En el Perú tenemos una gran dolencia en el, sen en el sentido de la reclamación. No reclamamos. La cultura de la reclamación debe ser eh, prácticamente oficial para que se puedan mejorar los servicios. Eh, tenemos muchos temas de falta de atención, de maltrato, inclusive a veces viene mucho con el tema de, que todos conocemos, ¿no? las citas demasiado despaciadas, hay mucha, muchas eh, reclamos por parte de la ciudadanía. Pero para eso también está el libro de reclamación de salud, como bien dijo el licenciado Lino, el libro de reclamación de salud que es donde uno debe acudir en ese momento de problema y asentar su reclamo, porque si nosotros no asentamos el reclamo, no hay una evidencia de la falla del sistema y por ende el hospital dice aquí no pasa nada, todo está bien. Entonces esa cultura de reclamo también está en nuestras manos está en nuestras manos muy directamente del de, de ciudadano y de estar informado y capacitado para poder defender sus derechos. La Superintendencia Nacional de Salud eh, tiene también delegados que están apoyando a los pacientes en, en los hospitales de alto nivel y, y ahí también se puede tener eh, un espacio de, de ayuda y de apoyo. ¿no? Pero desde la mirada de los pacientes, desde la mirada de las organizaciones sociales, eh, queremos llegar a más gente y estos temas de plataforma digital, específicamente en estos tiempos de pandemia, eh, nos están ayudando mucho porque estamos pudiendo llevar la información mediante charlas, eh, a nivel nacional, a mucha gente y, y felicito a Hiperderecho por la plataforma digital que asegura tu derecho porque va a ser una herramienta más un brazo más de apoyo para los usuarios. Eh, eh, la idea de este momento, más que nada, es eh, ver la facilidad de estos temas digitales. De, su salud se ha podido este, complementar muy bien con estas épocas, ha podido tener... ahorita te, tienen un, un sistema muy interesante también, y, y qué bueno que Hiperderecho se esté eh, sumando a estas iniciativas como eh, organización civil. Porque eso es lo que queremos, que mucho más gente participe en temas de difusión y en temas de, de, de ver la problemática de los usuarios. ¿no? Entonces, este, yo creo que principalmente eso, nosotros estamos eh, trabajando directamente con la Intendencia de Promoción de Salud, de la Superintendencia Nacional de Salud, eh, ya hace varios años y, y de verdad que eh, nos encontramos con mucha problemática pero también queremos decirle a los usuarios que una gran responsabilidad también es nuestra. Cuando falla un sistema es porque también nosotros no, se, no estamos poniendo de nuestra parte en el tema de la reclamación y la denuncia. Hay que hacerlo. Es, la cultura de reclamo se tiene que implementar. Gracias a Hiperderecho, porque es una parte, eh, con, esta, con esta plataforma vamos a poder tener más información eh, Definitivamente va a ayudar también eh, la data que van a tener y, y eso, la idea es llevar bienestar a la población más en estos temas tan difíciles que estamos pasando. ¿no? Muchas gracias a uh, Susana Wong, muchas gracias a Lino Pineda también, ambos de su salud. Eh, Lino al inicio eh, nos contaba un poco, eh, nos invitaba a conocer un poco mejor el derecho a la protección de los, de los derechos de salud, ¿no? Con énfasis un poco en los principales contenidos que tendría que tener nuestro reclamo para, para que luego eh, también, si fuera el caso, eventualmente pase a hacer, hacer una denuncia ante su salud, ¿no? Y Susana Wong, eh, quien es representante de la Junta de Usuarios de Su Salud, eh, también nos ha invitado eh, a reflexionar, ¿no? Sobre la importancia de la, de la difusión de nuestros derechos. En salud, la importancia de que la ciudadanía conozca un poco más de esto y que también eh, estemos pues capacitados y conozcamos la necesidad y de la importancia de presentar nuestros reclamos para para un poco hacer eh, evidentes eh, las fallas que existan pues en el sistema. Muchas gracias a ambos eh, por sumarse. Ahora quisiera darle la palabra eh, a Dilma Villena quien es nuestro director legal aquí en Hiperderecho. Muchas gracias, Lucía. Eh, buenas tardes con todos y todas quienes nos están presenciando en la pre eh, y están presentes en esta presentación de la plataforma que con Hiperderecho desarrollamos para facilitar el, el sistema de atención en salud. ¿no? Eh, un poco lo que quisiera hablar en este breve periodo de tiempo que tengo es un poco hacer hincapié en la importancia que tiene el, el derecho a la salud y más que nada, cómo es que ha tenido aún mucho más importancia en estos tiempos de pandemia y cómo es que eh, la no presencialidad física ha precipitado que todo se eh, digitalice, ¿no? Eh, haya un viraje hacia lo que implicaría un gobierno digital. Entonces, eh, desde el ámbito de la salud eh, se está impulsando hoy en día más que nada lo que implicaría las... Atenciones, lo que es tele, este, telesalud, telemedicina, pero lo que, nos, eh, lo que no vendría necesariamente con ello, lo que tendríamos que reflexionar también es cómo nosotros facilitamos los mecanismos de reclamación cuando hay una eh, afectación a los derechos de salud, cuando se está realizando este tipo de telesalud, telemedicina o en general cualquier tipo de atención en salud, ¿no? Eh, no cabe duda que las eh, herramientas y cómo el Estado el, el estado peruano en el último año, poco más, ha, digamos, forzado por la coyuntura, ha tenido que incorporar estos mecanismos para brindar atención a los, este, a los ciudadanos y ciudadanas que se vean afectados en su derecho a la salud. Y como bien lo mencionó Lino, eh, el caso de su salud es un, es un buen ejemplo a reconocer, porque él nos comenta que el, su salud ha podido incorporarse no solo eh, desde las plataformas mismas que pueden tener su salud como una entidad, sino que también se ha buscado incorporar en lo que es el uso de redes sociales, ya sea como Instagram, como Facebook, para poder brindar atención a quienes eh, puedan encontrarse en una situación de poder eh, requerir asistencia o ayuda frente a alguna este, afectación a sus derechos de salud. Y es justamente eh, en, ese, en esta línea que eh, Hiperderecho, junto con Roche, nosotros eh, nos preocupamos por eh, ayudar a implementar más mecanismos y que faciliten los sistemas a través de los cuales los usuarios del sistema de salud pueden hacer llegar eh, sus, eh, sus reclamos, sus denuncias cuando no reciben una buena atención y sus derechos de salud se ven mellados lo cual tiene que también mucho que ver con lo que mencionó este, eh, previamente Susana. En Perú no hay una cultura de la reclamación y más aún creo que también esto termina siendo una cuestión generacional porque vemos que tal vez conforme las generaciones van pasando, eh, de repente son más, somos más cohibidos y no reclamamos tanto. O... Eh, o de otro lado se opta voluntariamente por no hacer el contacto directo, sino utilizar otros mecanismos indirectos de contacto, ¿no? como pueden ser eh, redes sociales, formularios, o eh, en este caso, digamos, ¿no? está el clásico ejemplo por ponerlo, de que, no sé, una persona de mi generación o generación menor, por algunos motivos eh, no tiene muchas facilidades, o no se siente cómodo llamando por teléfono, por poner un ejemplo, ¿no? Para pedir un delivery, prefiera hacerlo por WhatsApp y está bien y eso sucede, ¿no? Entonces, justamente, este es el rol que está teniendo su salud, como lo mencionó Lindo en un inicio, de poder volcar la administración pública hacia los distintos canales de atención que hoy en día se usan y que justamente nosotros en Hiperderecho estamos impulsando para que haya este canal adicional, ¿no? Que es el utilizar este formulario que está en Asegura tu Derecho para que de una manera fácil, sencilla y amigable se puedan realizar este tipo de eh, manifestar las inconformidades que, estén, eh, que se tenga cuando uno está recibiendo una mala atención. ¿no? En este caso, eh, en el caso específico que nosotros hablamos, es el caso del, de las malas atenciones que podría ser en el ámbito de los seguros, ¿no? de, de materia de seguros en salud que también dicho sea de paso, a partir de, de la pandemia, también esto a nivel de reclamo y estas deficiencias de atención se han potenciado. Nosotros al momento de empezar a desarrollar e investigar eh, cómo es que podríamos desarrollar o en qué nosotros haríamos el enfoque de esta, de esta plataforma en un inicio, eh, conversando con especialistas, eh, nos, eh, se nos comunicó que uno de los ámbitos que mayor incidencia de reclamos tiene justamente es el ámbito de las empresas de aseguradoras en materia de salud, ¿no? Que eh, ahí es eh, la mayor cantidad de deficiencias que, se, que uno podría encontrar en el ámbito, por ejemplo, de, de la falta de cobertura, de que no queda muy específico cuáles son. Eh, qué, eh, qué cubre o qué no cubre determinado seguro y qué es lo que puede hacer el usuario frente a esta esta falta de, de atención correcta por parte de la empresa o de la entidad pública que, que brinda un seguro en salud, no entonces es que nosotros en, eh, desarrollamos la plataforma un poco enfocada hacia ese tema, ¿no? de que cómo los derechos en salud se pueden ver afectados ante una deficiente prestación de lo que es de las empresas eh, o entidades eh, públicas que brindan seguros en salud. Es, es, es un poco teniendo en cuenta digamos este marco, eh, este marco sobre el cual nosotros nos encontramos, que decidimos desarrollar esta plataforma, un poco haciéndola eh, teniendo en cuenta cuáles son las resoluciones que maneja eh, su salud eh, y cómo su salud suele clasificar los tipos de denuncias, reclamaciones que se hacen en, eh, ante, ante ellos, ¿no? ante su salud. No, eh, justamente para un poco hacer más interoperable y que, las, y que, los, eh, y que aquellas eh, reclamaciones, que, denuncias que se hagan en, eh, a través de esta plataforma puedan ser interoperables con lo que tiene su salud y así poder facilitar también que su salud pueda este, eh, ubicarla e, y encuadrarla y encaminar mejor eh, la denuncia. Nuevamente, y para concluir, porque estamos con los, eh, los tiempos ajustados, eh, es muy importante cómo, eh, y hay que ponerle ojo, cómo es que el derecho a la salud, tanto de la prestación misma como de las atenciones ante su deficiencia y cómo el rol del Estado... Eh, eh, el rol del Estado juega al momento de supervisar las prestaciones del derecho a la salud, cómo es que se han visto transformadas en estos últimos meses, no, no más de un año. Y es justamente con ello que su salud, implementando los mecanismos de atención a, a través de las distintas plataformas en redes sociales y también nosotros, hiperderecho, junto con Roche, eh, apostamos a que se tengan más mecanismos a través de los cuales hacer llegar eh, las disconformidades para, de acuerdo a ello, como bien lo menciona Susana, potenciar y un poco incrementar y hacer notar la, la cultura del reclamo, porque eh, bien es dicho que sin reclamos, sin denuncias, no hay mejoras. no Siempre todo es perfectible y es a través de estos mecanismos que uno puede eh, hacer efectivo estas denuncias, estos reclamos y así eh, poder, hacer, eh, poder mejorar el sistema de salud en nuestro país. Eso sería todo de mi parte y Lucía. Y sí, muchas gracias Dilmar. Dilmar un poco eh, nos ha hablado sobre esta necesidad pues, ¿no? de facilitar los mecanismos de reclamación y ampliar también los canales de atención, ¿no? que es un poco también la idea que está detrás de, de esta plataforma. Entonces con su intervención cerramos este primer bloque eh, dedicado a conversar sobre los reclamos en seguros de salud, eh, experiencias y principales dificultades. Y pasamos al segundo bloque de este evento de presentación, en, que es justamente la intervención del representante de KeroLab, que es una iniciativa de políticas públicas de Roche, Perú. Así que le doy la palabra a Martín Soto Florián quien es representante de KeroLab. Buenas, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la, por la invitación. Saludos a las autoridades, a, a, a los amigos de hiperderecho, a Susana que nos acompaña. Eh, yo represento, quiero Policilab es un laboratorio de políticas públicas en salud de, de Roche, Perú. Y como parte del trabajo que hemos venido realizando ya hace un, un tiempo, eh, hemos apostado por a, a apoyar y, y co-crear junto con, con los amigos de Hiperderecho, una, una plataforma como, como ha escrito Dilmar, que busca precisamente contribuir a que la ciudadanía pueda expresar de mejor manera eh, aquellas aquellas insatisfacciones o aquellas necesidades de mejora ¿no? y, y para mí no no diré mucho pero sí me quedo con lo, con lo que mencionaba susana cuando nos habló de, de una cosa fundamental que es la cultura del reclamo ¿no? eh, el, el reclamo en, en buena lid que es un reclamo cívico y que busca precisamente poder enrutar aquellas cuestiones que por desconocimiento, o porque los temas de salud son tan sensibles que mientras uno los padece eh, no, no tiene la claridad o la perspectiva de saber y tampoco está pensando en cómo reclamar y muchas veces se invisibilizan o pasan a un segundo plano. Es por eso que, que esta, esta iniciativa y la forma en que se expresa la, la iniciativa gracias a hiperderecho va a permitir, como dijo Dilmar, que se adopte de mejor modo eh, estas rutas cívicas de reclamar, ¿no?, el reclamo, como bien decía Susana, nos permite registrar, nos permite mejorar, genera satisfacción cuando la mejora se implementa o cuando se da a alguna retroalimentación al reclamante y también, digámoslo, permite enfrentar la corrupción y producir una mayor transparencia. no Y eso también es muy importante. La, las autoridades van a poder de esta manera conocer cómo mejorar a partir de la experiencia de los usuarios en salud, no solamente desde de el importante diseño de, de las políticas públicas, sino de, de la experiencia de uso a, eh, que tienen los, los, los diferentes pacientes en el sistema. ¿no? El desafío de esta hora para nosotros tiene que ver con la salud y cómo el sistema entrega valor y entrega servicios. Eh, saludo las palabras del licenciado Lino, de, de Susana, que es una es una persona de, de primer nivel que viene dando la, la, la batalla desde el lado de los pacientes y, y la animo a seguir. Y saludo además eh, que los amigos de hiperderecho, este, Miguel Morachimo, Dilmar, estén ahora también levantando estas banderas que en estos tiempos de pandemia son más necesarias que antes. ¿no? Eh, desde Kero Policy Lab, nuestra apuesta es por generar estos espacios para articular con otros, para co-crear con otros y para permitir que estas iniciativas tengan vida y, y caminen en bien de la ciudadanía y generen auténtico valor público. Eso es, eso es nuestro, nuestro, nuestra motivación y, y espero que todos podamos tener una nueva reunión en seis meses o un año y mirar con, con agrado cómo gracias a estos diferentes reclamos eh, los servicios mejoran, las autoridades tienen más visual de, de por dónde se puede mejorar y el nivel de satisfacción y entrega de valor público se incrementa. ¿no? Muchas gracias por, por la invitación y, y nuevamente felicito la iniciativa de Hiperderecho. Muchas gracias. Y sí, muchas gracias eh, a Martín, muchas gracias también a Roche Perú eh, por esta oportunidad, como menciona como mencionas de poder colaborar y, y co-crear pues, esta, esta iniciativa. ¿no? Eh, terminado este segundo bloque, eh, pasamos al bloque ya de, de demostración, ¿no? de enseñarles eh, cuál es eh, la versión beta que tenemos al momento para eh, presentación al público de Asegura tu Derecho, un poco contarles cómo funciona y cuáles han sido eh, la, las opciones de diseño, etcétera, etcétera. Eh, en primer lugar, eh, quisiera darle la palabra a Paola Castillo, quien es cofundadora de Habla Fácil. Hola, ¿qué tal? Eh, la verdad es que, que siguiendo en línea con lo que todos han dicho, Lino, Susana, Dilmar eh, y Martín, creo que es importante fomentar la cultura del reclamo y también que se normalice el hecho de que debemos conocer nuestros derechos, ¿no? Porque Muchas veces como ciudadanos se nos exige cumplir con ciertas obligaciones, pero muchas veces tampoco no, no sabemos cómo ejercer nuestro derecho. Entonces no solamente se nos está privando de poder ejercer plenamente el derecho por desconocimiento, sino también nuestra ciudadanía. Hola, Miki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estoy lista oh, ya para... Hola, Paola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, eh, esta, esta última parte del, del, del evento va a ser un poco menos estructurada que la anterior. Eh, la idea es mirar la plataforma, ir navegando. Invité a Paola, invitamos a Paola. Yo soy Miguel Chimo, yo soy eh, el prejecutivo para dicho, yo he tenido a mi cargo el, el, el, el liderazgo del desarrollo de la plataforma, junto con nuestro excelente equipo, a quienes algunos ya conocen, y también con nuestro equipo de tecnología. Y la idea de este bloque va a ser ir navegando lo que tiene la plataforma y lo que no tiene, eh, como Lucía lo decía al inicio, estamos presentando hoy la beta pública, lo que significa que esperamos que en las siguientes eh, semanas, eh, eh, meses, ir incorporando sus recomendaciones, sus sugerencias y hacerla más enriquecedora y... Eh, me interesó invitar a Paola porque Paola trabaja en esta iniciativa que se llama Habla Fácil, en donde precisamente también una de las cosas que se busca es eh, desarrollar, mejor, desarrollar y promover mejores prácticas a la hora de comunicar derechos y eh, cerrar brechas de acceso eh, informativa y comunicacional entre la información que produce el Estado y la, la información que necesitan los ciudadanos, ¿no? que es un poco también parte de la idea. Entonces, ese es aseguratoderecho.p, eh, la página web ya está disponible. Eh, hace varios días en esta versión y nosotros hemos tomado varias decisiones de diseño interesantes. Voy a hacerles un, un, una caminada por la plataforma y si tienes alguna pregunta o duda sobre la marcha, sí. Pau, eh, me interrumpes nomás no, o si no, no, no hablamos no. al final como quieras. Entonces ya, eh, sí. la plataforma hace realmente dos cosas nada más eh, y es, en ese sentido hemos sido muy deliberados. No necesitas tener una cuenta previa, no necesitas tener nada instalado en tu computadora especial. Simplemente entras a .p, esto y ya estás participando. No necesitas bajar nada. Eh, mucha gente nos pregunta si es que pensábamos hacer una aplicación para celular, etc. Aunque sería relativamente sencillo, eh, creemos que no ganamos nada teniendo una aplicación para celulares versus simplemente tener una página web. Esta es una página, si tú abres en tu teléfono, se va a ver igual de bien como si la vieses en tu computadora, así que por ese lado bien. Y las dos cosas principales que hace la plataforma es, por un lado, intenta comunicar de manera más accesible, de manera más fácil de encontrar, de manera más sucinta, algunos de sus los principales derechos en salud que le asisten a los asegurados de servicio de salud. Y por otro lado, tiene este asistente para la composición de un reclamo. Eh, vamos viendo primero la primera, que se llama Entender mi Seguro. En Entender mi Seguro tenemos dos grandes acciones. La primera es los derechos que le asisten a los pacientes en salud y la segunda es un glosario. En los derechos, lo que hemos hecho es, tomando eh, la ley general en salud, hemos eh, recopilado los principales derechos que le asisten a las personas, acá están listados, y respecto a cualquiera de estos, uno puede hacer clic en el enlace y lleva a, una, a un resumen eh, con ejemplos de cómo funciona este derecho. ¿no? Esto... Lo mismo para los demás, eh, los demás derechos. ¿no? Eh, por ejemplo, acá me acabo de dar cuenta que no tenemos un botón para ir atrás. Entonces, la única manera de volver es hacer dos clics nuevamente aquí. Esto, entonces, ¿de qué se diferencia esto de solamente leer la ley? Nosotros como abogados, Pablo también es abogada, estamos acostumbrados a... Eh, no O sea, si yo encontrara esto en Internet, yo no confiaría en esto. Yo quisiera ver la ley, pero quisiera ver la ley actualizada, me iría al SPIG para verlo, etc. Pero lo cierto es que la mayoría de personas a menudo se quedan con lo primero que ven en Internet. Y eso es un poco peligroso, eh, porque además la mayoría de personas quizás no necesitan entrar en tanto detalle, pero sí les interesa muchísimo, además de la descripción que pueda darles ley, entender de manera más ejemplificada eh, de a qué nos referimos cuando hablamos de tal o cual derecho. ¿no? Esa sección también lo que hace es esto, le entrega a las personas a través de enlaces e información adicional sobre dónde leer más sobre cada uno de estos derechos. Entonces esa es la primera parte. Eh, la parte de entender mi seguro hay algunas cosas que por ejemplo podrían ir acá, no no hemos, no hemos considerado poner gráficos, no hemos considerado poner videos, no hemos considerado poner nada más, nada más de eso, primero por valor de producción porque nos podríamos ver locos simplemente haciendo documentales sobre cada una de estas cosas, pero también por un tema de ser muy deliberados en, en, en entregar la información, ¿no? o sea yo creo que eh, por ahora esto, es, esto funciona como producto mínimo viable en términos de, de, de lo que estamos buscando, que es comunicar a la gente cuáles son los derechos a los que tiene acceso. La otra parte dentro de entender mi seguro es la de glosario eh, y en glosario esto lo que tenemos es eh, te pido perdón creo que hay eh, algo de ruido sonando. <ríe> en glosario lo que tenemos es una lista de eh, palabras como por ejemplo en las intervenciones anteriores de Lino o de, o de Susana y ahí vamos algunas de palabras no como IPRES, eh, eh, eh, hemos aprendido un nuevo léxico haciendo, desarrollando esta, esta, esta, este, este proyecto que, que es típico de, de los servicios de salud y que yo creo que además una cosa interesante de las personas que hacen un reclamo en salud es que eh, no, no solo no tenían un conocimiento previo eh, en, en materia de salud, sino que probablemente se aproximan eh, en una situación en donde ya pasaron por una experiencia compleja, ya pasaron por una experiencia que fue eh, difícil para estas personas, entonces... Eh, Creemos que hay también eh, un, incluso una, una, una barrera cognitiva en continuar aprendiendo parte de esto. Eh, no sé, eso es algo que ha surgido en algunas entrevistas que hemos hecho con usuarios, ¿no? que es como que ellos o sean yo estoy tratando de hacer este reclamo. Y la verdad es que yo lo que quisiera es olvidarme de todo esto ya, de una vez. ¿no? Eh, sin embargo, pareciera que tengo que seguir leyendo cosas. Tengo que seguir googleando cosas para hacer, hacer mi reclamo. Entonces, hemos hecho este, este pequeño glosario. Todo esto está amparado y, y, y derivado de, de, de las normas de cada gobierno, de las de directivas de salud, esto, de la superintendencia. Así que esas son las dos, las dos secciones dentro de este gran botón de Entender mi Seguro. Eh, el otro botón eh, que tenemos es el de hacer un reclamo. Y eso es quizás eh, la parte que a mí más me entusiasma de asegura tu derecho. Porque hemos escuchado ya eh, cómo su salud tiene varias plataformas y canales a través de los cuales las personas pueden hacer, eh, comunicar a su salud eh, de algún malestar. ¿no? Desde interactuar con el chatbot de WhatsApp, desde de mandarles un mail o lo que sea. No obstante, eh, algo que también hemos descubierto es que en muchos de estos contextos las personas no saben realmente qué hacer o qué decir o qué comunicar. ¿Qué parte de mi experiencia le cuento? ¿Le grabo un video de, mío? ¿Les mando un mensaje de audio? Eh, ¿De qué manera puedo ser yo más efectivo? Porque lo último que quisiera es que eh, de vuelta me sigan preguntando lo mismo o que no se entienda lo que les dije. O, yo creo que incluso eh, uno como... como como persona que hace un reclamo, lo que quiere es ser lo más efectivo en su reclamo y también, digamos, quitarle la menor cantidad de tiempo posible a la persona de, de su salud que está revisando el reclamo. ¿no? Entonces, no sé si tú, Paula, alguna vez has visto cómo en las puertas de las entidades públicas o cerca de, de, de, del, del centro de Lima, en el caso de Lima, a esos señores con sus máquinas de escribir, ¿no? que, que a menudo te cobran. Eh, por, por hacerte un documento. Esas personas realmente no son, abogadas, en la mayoría de las veces no son, no han tenido una educación legal formal. Eh, y probablemente lo que hacen no es muy difícil. Eh. No obstante, su servicio es muy necesario para muchas personas, porque muchos, muchas personas, muchos incluso personas como de nuestra edad, de, digamos, de, de nuestros círculos sociales, no tienen idea cómo hacer un documento legal, no tienen idea cómo formatearlo, no tienen idea uh -huh. cómo poner... En un, en, un, en un conducto más formal exactamente lo que quieren decir. ¿no? Entonces en hiperderecho tenemos esta obsesión de que la tecnología podría servir para cerrar parte de esas brechas y asegura tu derecho es uno de varios proyectos que hemos lanzado ya en el pasado que lo que hacen es eso, ayudan a las personas a componer mejor un documento legal. ¿no? En este caso el documento legal que te ayudamos a componer es el de eh, hacer un reclamo o queja en servicios de salud. ¿no? Entonces, si tú haces clic acá en hacer un reclamo. Eh, bueno, acá me, lo que pasa es que déjeme hacer. Okay. Sí, lo estuve intentando en la mañana, también estuve. Siguen viendo. Ahora ya, ya se ven, ¿no? Sí. sí. Ok, entonces lo primero que haces. Sí, eh, ah, ok. Entonces déjame. Lo que pasa es que tengo que abrir aquí y voy a ir acá. Entonces eso es lo que sale si uno hace clic. Eh, en hacer un reclamo lo primero que hace el sitio web es que te pregunta tu nombre eh, simplemente para fines de eh, empezar el proceso lo segundo es que te pregunta con cuál de las empresas es las que has tenido el inconveniente y aquí hemos puesto todos los proveedores de, de, de seguros que pueden existir vamos a poner cualquiera simplemente para eh, fines de la demostración luego te va a preguntar de ¿Cómo uno clasificaría el inconveniente que ha tenido? ¿no? Eh, eso funciona como un cuestionario. ¿no? Imagínate, estás conversando con una persona que te está proveyendo este, este, este servicio, entonces te van a ir preguntando cosa por cosa. Si tú no sabes a qué, a qué podría estar dentro de lo económico, dentro de los problemas de atención, acá hay unas, eh, eh, unas signos de interrogación que te explican un poco más sobre eh, cada una de las categorías. ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos poner libro de reclamaciones por ejemplo, ¿no? que era algo de lo que nos hablaba Lino más temprano, eh, puede, puede ponerse más de una, si quisieras, eh, o si haces clic en otro, puedes lo más adelante llenar eh, el, el tema. Entonces, dentro, y esto es interesante, esto es dependiente de tu respuesta anterior, como yo puse el libro de reclamaciones, ahora la plataforma me pregunta. ¿Se tratará de que la aseguradora no cuenta con el libro de reclamaciones? ¿Es que no te quieren traer en el libro de reclamaciones? ¿O es que has presentado un reclamo anterior y no te han respondido dentro del plazo del ley? ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo puedo poner, no me quieren entrar en el libro de reclamaciones. ¿no? Eh, vamos a continuar. Y acá, eh, importantemente, eh, de manera relevante, eh, te, te piden que describas el esto. Eh, Perdón, estaba tratando de eliminar esta horrible errata que me da calambre al ojo mirarla, pero eh, no hay manera. Esto, entonces te pide que describas el, el, el, el detalle. Esto, vamos a poner acá un texto de prueba, simplemente, pero acá sería la parte en donde la persona puede eh, describir exactamente qué pasó, en qué fecha, en qué local, etc. Finalmente, lo siguiente que le preguntamos a la persona es eh, que describe el tipo de compensación que busca. ¿no? Y estos son el tipo de compensaciones que la, esto, la ley eh, y la directiva de reclamos eh, habilita para las personas. ¿no? Esto, ¿Qué es lo que tú buscas de, eh, de la autoridad? ¿Qué quisieras que la autoridad le diga a la aseguradora? ¿no? Finalmente, te pide que pongas un nombre. Vamos a poner acá. Eh, Vamos a poner, Muchos de estos campos son necesarios porque si no se contaran con estos campos esto no podría ser considerado como un reclamo válido ante la autoridad competente. ¿no? Entonces acá podemos poner cualquier correo, continuamos poniendo cualquier información y, y crucialmente también otra de las cosas que estamos poniendo es que eh, uno puede presentar el reclamo a título personal o puede presentar el reclamo en nombre de otra persona. ¿no? Entonces acá te pregunta si, si la, quien ahora presenta el reclamo es la persona afectada o podría ser otra. ¿no? Podría ser mi padre, mi madre, no sé, alguien a quien yo estoy ayudando. Si tú pones que no eres la persona, te va a pedir que pongas los datos de la persona afectada. ¿no? En este caso pongamos que yo sí soy la persona afectada, continuar. Eh, te pide que firmes, incluso, con lo cual tienes que hacer una firma. Eh, ahora que está de moda hablar de firmas. Usas el mouse de, de, de, de tu computadora para hacer la firma o, lo, o la pantalla táctil de tu celular. Le das continuar. Y lo bonito es que ya queda acá tu reclamo. Entonces tienes dos, dos cosas que puedes hacer con el reclamo que se ha generado. Por un lado puedes descargar. En PDF, el reclamo generado. Ahora te voy a mostrar cómo se ve. Pero la otra es que, si quieres, nosotros mismos podemos enviar este reclamo a tu nombre, a su salud. ¿no? Eh, lo que significa que eh, a este correo electrónico, que es el correo de mesa de parte de su salud, su salud ya recibe el reclamo. Y te voy a mostrar cómo se ve el reclamo. Ojalá se pueda abrir aquí. Eh, vamos a ver. Eh, perdón, un segundo. Un segundo. El problema que he probado tantas veces esto, que ahora tengo muchos eh. reclamos. No se preocupen que eh, hasta este punto, por ejemplo, no hemos enviado todavía ningún reclamo, porque para fines de esta demostración pues no, no vamos a enviarle un reclamo a su salud eh, de la nada. Ese es el reclamo que hemos generado. Es, es la, la información que acabamos de, de poner. Pero la plataforma lo que hace es, usando las respuestas de este cuestionario, compone eh, esta, esta denuncia eh, en concreto esto por vulneración de derechos de salud con todos los datos de la persona afectada, eh, los datos de la empresa de seguro denunciada y los fundamentos de hecho y derecho ¿no? eh, la superintendencia tiene una resolución en donde clasifica, lo, ha clasificado los asuntos reclamables y nosotros estamos usando esa, esa resolución como un insumo para estructurar los reclamos ¿no? acá está el texto de prueba que puse eh, y mi firma y, y mi dato. ¿no? Eso es, lo, eso, eso, digamos, es el eh, producto final de, la, de llenar el cuestionario. La plataforma además... Eh, o sea, eh, el, es el producto final de haber hecho clic en el botón verde de hacer un uh -huh. reclamo. ¿no? La plataforma además tiene alguna otra información de soporte. Acá tenemos como graficado todo lo que hace. Pero yo creo que es crucial entender también qué cosas no hace la plataforma. La plataforma eh, lo único que hace es te ayuda a componer este reclamo y, a, y ya, ya es su decisión tuya, si lo descargas en PDF eh, para tu propia computadora, si lo mandas por correo electrónico, pero la plataforma no hace ningún tipo de seguimiento ante su salud. Nosotros no somos tú, nosotros no actuamos como tus representantes, con lo cual no hay manera de, de que nosotros podamos ir viendo si ya te respondieron o no, etc. Eso ya queda, digamos, eh, a, a responsabilidad de cada cual. Y al mismo tiempo, la plataforma tampoco verifica que lo que sea que tú estés reclamando sea conforme a derecho. De pronto la persona está reclamando por una cosa que eh, no corresponde o de repente está utilizando de manera incorrecta ese canal de reclamación. La plataforma no... No, como tú lo acabas de ver, Paola, no verifica en tiempo real si lo que se está escribiendo es correcto, no es incorrecto, lo que sea. Esto también nuevamente está responsable de la plataforma, porque esos son problemas que nosotros no podemos, por ahora, creo que no podemos corregir con tecnología, ¿no? O sea, su salud... Yo creo que igual actualmente ya debe recibir una buena cantidad de, de interacciones a través de todos sus canales eh, de cosas que no necesariamente son reclamos para su salud o que son problemas de servicio de salud. Esto, y ellos estarán acostumbrados a lidiar con ello. Esta plataforma lo único que hace es, hemos como que tratado de hacer más, lo más enfocado posible el espacio de la intervención para explicar que lo que hacemos es te ayudamos a componer un reclamo respecto a las cosas que tú consideras que son reclamables, ponemos frente a ti información para que entiendas un poco mejor qué cosas puedes reclamar y qué cosas no, y bajo qué argumentos, pero ya es responsabilidad de cada cual usarla eh, eh, usarla como considera. ¿no? Esto, esto es, esto es un, una decisión de diseño bien interesante, porque estamos muy acostumbrados a pensar en, como en, en, no sé, en tecnología inteligente y todo eso, pero creemos que hay, hay, es un reto demasiado largo tratar de, de, involucrar algún, de involucrar o desarrollar alguna forma de verificación por palabras clave o ese tipo de cosas, para ver si, si el reclamo tiene sentido o no. Y bueno, ah, te decía, te hablaba un poco de la información de soporte, sí. tenemos algunas preguntas frecuentes sobre... Sí, sí. Eh, por ejemplo, mucha gente nos pregunta, ¿cómo puedo saber que, si estoy afiliado a una compañía de seguro o no? Te, te vamos en el enlace para que lo puedas verificar. ¿Cuál es, la diferencia de es el diferencia entre reclamo? ¿Qué sucede luego de hacer una denuncia? ¿Y cómo se tratan los datos personales? Como has visto, la plataforma te pide cierta información personal que necesitamos para hacer ese PDF que te acabo de mostrar. La idea es que luego de hacer ese PDF, nosotros borramos toda tu información personal y solo conservamos la información sobre la materia reclamada, eh, y la empresa, eh, con la expectativa de, en un futuro cercano, tener información estadística de acceso público que pueda decir, mira, en los últimos, no sé, seis meses han habido, a través de nuestra plataforma, hemos registrado X número de reclamos, estos son los temas más reclamados, que finalmente lo que queremos con esta plataforma... Una de nuestras es, es, estrategias a mediano plazo es esta, es eh, lograr tener cierta, cierto nivel de información estadística sobre cómo está funcionando y, y qué tipo de cosas se están reclamando. ¿no? Además, eh, para hacer todo esto hemos usado una cantidad alucinante de software libre. El uh -huh. cuestionario está hecho sobre una plata, un, una, un entorno que se llama DocAssemble, que nos permite... Eh, hacer este tipo de cuestionarios y producir estos documentos. Y lo bueno es que nos permite rápidamente cambiar las preguntas, rápidamente refinarlas. Entonces, la plataforma esperamos que tenga mucho, mucho dinamismo eh, en, en, eh, por la manera en la que ha sido desarrollada. Además, todo el código que hace posible la plataforma también está licenciado como software libre, lo que significa que cualquier persona que está escuchando esto, que en el futuro eh, mire la plataforma, no solamente podría contribuir, si, si sabe cómo hacerlo, contribuir con mejoras plataformas, sino que incluso podría implementar su propia plataforma, eh, igual o parecida. Imagina que tú quieres uh -huh. hacer reclamos para Ocitel o reclamos para SUTRAN. Podrías hacer lo mismo utilizando el código de, de, de la página. ¿no? Eso es un poco la, la, la página, pero no sé, pago si, si eh, tienes alguna duda o pregunta. Sí, la verdad es que tengo algunas. Eh, primero, felicitarlos por la iniciativa, me parece que, que es un gran paso poder ponerle información, sobre todo porque en esta pandemia la, nos ha mostrado que hay muchísima desinformación y la gente en general eh, y me incluyo, creo que no nos preocupamos suficiente en saber cómo ejercer nuestro derecho hasta que nos vemos en una circunstancia que nos obliga, que ha sido, por ejemplo, esta pandemia. Y es ahí donde nos damos cuenta que tal vez no estamos preparados o no tenemos las herramientas suficientes para poder ejercer nuestro derecho. ¿No? Eh, la plataforma me gusta un montón y creo que es algo muy importante que lo hayan planeado como el hecho de que no se busca ser un abogado de la persona que está utilizando esta herramienta, sino brindarle la información que se necesita saber y que ponerla a disposición de la manera más fácil y clara que ha permitido esta versión beta, ¿no? Eh, y que él mismo pueda eh, ejercer el derecho, ¿no? Porque, porque es importante, creo, empoderar al ciudadano y las herramientas y no eh, tener que... Pensar que es necesario recurrir a un abogado para cosas tan simples como poder hacer un reclamo ante una entidad de salud. ¿no? Entonces, desde ahí creo que me gusta muchísimo eh, el, cómo está pensado, los disclaimers que tiene eh, y el hecho que también se pueda colaborar. De hecho, si hay algunas preguntas, la mayoría ya ha, ha, ha respondido. ¿Por qué escogieron este rubro? ¿Por qué salud y, y no, por ejemplo, ot otro rubro? Y, y cómo surgió esta idea de, del diseño, más, más que todo, ¿no? Y si ha sí, sido ya eh, también probado, probado por algún usuario, eh, ha sido uh -huh. testeado o nosotros somos los primeros en verla. Sí, eh, reconozco que nosotros en Hiperderecho trabajamos en derecho y tecnología y uh -huh. sobre todo trabajamos en derecho a la libre expresión, a la privacidad, a el uso del acceso a la cultura y al conocimiento. Entonces, en definitiva, trabajar en salud fue un poco sacar los pies fuera eh, de nuestra patera, ¿no? de nuestra piscina para niños. Esto, y fue realmente una, una idea de nuestros colegas de Quero de Policy Lab y de Roche que habían visto intervenciones anteriores nuestras, nosotros tenemos una cosa así para presentar solicitudes ARCO, de protección de datos personales, una cosa así para, solicitar, para presentar solicitudes de acceso a la información pública, nos dijeron algo, algo parecido podría utilizarse para salud, ¿no? entonces nos dieron esa misión de, de ver qué se podía hacer eh, y surgió también eh, yo creo que como una, un reto hacia la organización, ¿no? Saber qué, ta, qué capacidad teníamos nosotros de poder meternos en un tema nuevo, aprender lo suficiente de este tema como para desarrollar una intervención de este tipo. Esto, y la razón por la cual, eh, y por hecho, tomó este desafío, es porque creíamos que materializa la visión que tenemos de la tecnología como un instrumento para, para que las personas puedan ejercer mejor sus derechos pero al mismo tiempo también porque sentíamos una suerte de responsabilidad porque eh, hemos conocido y, y, y existen muchas organizaciones que, que trabajan en materias de, de acceso al servicio de salud, de acceso a medicamentos, etcétera, que es una tarea no solamente valiosa, sino que hoy por hoy es vital para, para todos nosotros, incluso, incluso así no, no tengamos un problema concreto. Esto, y tendríamos un sentido de responsabilidad comunitaria, también como organización, de contribuir con esto. Y de hecho, a mí me encantaría eh, que en los próximos años, eh, de pronto asegura tu derecho, ya no sea un proyecto solo de hiperderecho, sino que de pronto sea el proyecto de otra asociación de pacientes y usuarios de servicios de salud, etcétera, y que para hecho sea como una suerte de colaborador técnico, que se encargue de entrar a arreglar la página cuando algo proceda, pero que digamos el ownership, la propiedad eh, de la plataforma, la, la tome una, una, empresa, una, una asociación o un grupo de, de, de activistas que pueda hacer mucho más con esta plataforma en términos de hacerla llegar a diversos lados, que tengan mejores ideas sobre cómo mejorarlo. Entonces, para nosotros, trabajar en salud fue un desafío, pero también nos acercamos con mucha humildad, reconociendo que donde más podemos aportar es en el aspecto técnico, y que probablemente en los próximos meses y, y años, esto ojalá pueda revertir la comunidad. ¿no? Eh, y nosotros no somos, usted, tú no eres la primera persona que ve la plataforma, le hemos estado probando con algunas personas ya, eh, yo creo que ahora hemos esto ya hemos tenido unos 10 o 15 usuarios eh, que han, han visto por arriba y por abajo, eh, nuestros a, aliados de Keropolis eh, y Lab también nos han dado mucho feedback sustantivo al respecto, pero eh, en de, y ya hemos intentado incluso hacer un, un pequeño reclamo de su salud de manera eh, muy discreta, esto, a ver si respondían, y etcétera, utilizando la plataforma, eh, para asegurarnos de que todo esté en pie Pero ahora que, que se viene digamos, eh, una, Un número de usuarios mayor Vamos a estar muy atentos a, a, los, a los nuevos incidentes ¿no? Como tú te imaginarás, Paola Siempre que se lanzan estas cosas Hay muchas cosas que, que uno no controla De las que se da cuenta de última hora Así que eh, La razón de hacer ese esfuerzo de difusión Es precisamente poder encontrar Esos nuevos usuarios a los que todavía no hemos llegado En, en las etapas anteriores Claro Sí, mira, eh, algo que también me llamó muchísimo la atención y, y creo que tienes completamente razón cuando hablabas de que han visto, incluso nosotros como abogados, eh, ver palabras en el glosario que no entendemos. Entonces, ¿cómo, cómo surgió la idea de poner un glosario? ¿no? O sea, me, me ha llamado la atención porque mm. ¿por qué poner un glosario y de repente no citarlo? O sea, ¿cómo surge la idea? ¿Se inspiraron en algo que ya existía para poner un, el botón de glosario y que el usuario tenga que ir? Al, al botón, pero sí, sí me parece que es muy importante eh, ponerlo, ¿no? Porque yo leía y algunas palabras decían, pero ¿qué es esto? Y cuando iba al glosario ya entendía más o menos lo que era. Como parte de la investigación de esta plataforma, hemos eh, visto y, y consultado muchos folletos y material informativo que tanto su salud como algunas clínicas y aseguradoras ponen a disposición del público en general, ¿no? Entonces... Algunos de estos eran bastante sucintos, otros eran detallados respecto a un tema en concreto. Eh, algunos incluían alguna forma de glosario. Nosotros inicialmente pensamos que quizás no era buena idea poner un glosario, porque uh -huh. es como asumir una derrota. Es como, es, voy a, te voy a hablar tan difícil que vas a necesitar un diccionario para entenderme. Eso, entonces, cuando estábamos escribiendo la parte de entender mi seguro y de los derechos, descubrimos, nos descubrimos eso, ¿no? que, que tarde o temprano íbamos a necesitar echar mano de algunas definiciones, como cobertura, póliza, prima, no sé, que no podíamos cada vez que las decíamos no podíamos ir explicándolas. Eh, y al mismo tiempo descubrimos que, aunque existían esfuerzos similares de hacer glosarios bastante completos, eh, que nosotros bien podíamos incorporar. ¿no? Entonces, más el glosario es, por un, por un lado, si lo quieres ver así, es eh, un tributo a, a los glosarios anteriores que han existido en otros lados, pero también es una, un esfuerzo por eh, compilarlo todo y eh, completarlo. ¿no? Eso es útil incluso para para la propia para la propia confección de reclamo en donde eh, hay muchas categorías de reclamo que están directamente relacionadas con algunas eh, palabras que son que son esto que son eh, que son que son típicas de este o que son tópicas de este, de, de este tema ¿no? entonces sí pusimos un glosario por eso me encantaría que en un futuro eh, cada una de estas esto, palabritas sea ya un aquí, ah, sea ah. un no solo, o sea tenga un enlace permanente eh, entonces, cosa que cuando tú estás leyendo acá tus derechos y acá hay una palabra que no entiendas tú acá puedes hacer clic y te pueda llevar al glosario ¿no? sí, eh, eso diría, es una de las cosas que tenemos eh, en la vista la que... y no es, no es difícil de hacer realmente lo más difícil va a ser buscar estas palabras acá pero, pero eso es otra cosa que tenemos, que tenemos en vista en la, en, en la mira también ¿Y cuáles son los siguientes planes? porque Entiendo que aquí viene la parte de la difusión, ¿no? Porque lo ideal uh -huh. sería que esta plataforma llegue a la mayor cantidad de usuarios. no sí, Porque como, eh, como te también, decía, sí. hay cosas que nadie sabe. ¿Cuántas noticias se han visto de gente denunciando que no les pedían cierta cantidad de dinero, por ejemplo, para poder ingresar a un familiar, a una clínica? Cosas que, que no deberían ser de acuerdo a norma, ¿no? Entonces, uh -huh. sí creo que hay una verdadera necesidad de poder difundir esta herramienta yo creo que hay muchísimo que aportar, ¿no? Sí, hay, hay varios niveles al respecto. Eh, y la visión más macro, eh, que es una visión que comparten nuestros aliados de Quero Policy Lab, es entender que, el pro, que, que en nuestro país existe un problema sistémico eh, sí. en materia de acceso a la salud, que es un problema que, que, claro, a propósito de la pandemia hemos vivido de más o menos cerca, eh, pero que igual con todo lo, lo catastrófico y, y, y esto... Y, y trágico que ha sido este periodo, igual solo nos ha mostrado una parte del, de ese problema sistémico. Hay muchas otras partes de, de, de, de, de los, del acceso a servicios de salud que no son tan evidentes, eh, o que como no están, todavía no están en esa, en esa, no tienen esa primera plana. Entonces, uh -huh. eh, un, un, un esfuerzo macro es, eh, es que esta iniciativa, junto con el trabajo de, de, de otros activistas y organizaciones, contribuya a alimentar esta conversación y esta... Llamada de atención sobre los problemas que existen en materia de acceso a la salud. ¿no? Eh, ojalá que esta plataforma en concreto contribuya, eh, no solamente proveyendo de estos mecanismos para que las personas puedan hacer reclamos y quejas más efectivos sino que también la información derivada del funcionamiento de esta plataforma la información estadística anonimizada del funcionamiento de esta plataforma sirva como pieza de evidencia que luego personas como Susana o colegas suyos puedan utilizar en sus siguientes reuniones con los ministerios con otros organismos eh, internacionales o con entidades eh, públicas diciendo, mira la cantidad de gente que está reclamando sobre este tema en concreto claramente se necesita hacer algo más al respecto, ¿no? Porque eso es algo que no existe eh, de manera muy articulada en nuestro país. Eh, entonces, nuestros planes son no solamente lograr que, que más gente use la plataforma, claramente es, estamos trabajando en un sector y en un mercado bien específico, no estamos regalando camisetas de, de una banda de rock, entonces tampoco esperamos que entren millones de personas, pero sí que entren suficientes personas como para... Asegurarnos que la plataforma funciona, que le está siendo útil a las personas y que nos den feedback eh, oportuno y, y útil para poder seguir mejorándola. Esperamos eh, empezar a recopilar esta información estadística, que ya se está, está siendo recopilada, mejor dicho, pero esperamos dentro de las siguientes semanas eh, ver más o menos cómo vamos a presentar esta información estadística sobre los reclamos generados. Y... Eh, otro plan de mediano plazo sería poder incorporar otros, otros conductos de reclamo, ¿no? porque su salud es un, un, un receptor de reclamos, pero tú también puedes ir a la Defensoría del Pueblo, puedes ir a la Defensoría del Asegurado. Hay otros caminos que nosotros identificamos al inicio, porque aunque no para hablar al inicio, queríamos hacer una, un, una página para reclamar a todos estos sitios juntos Me imagino, y nos dimos cuenta que, que nos íbamos a volver locos. Entonces, sí. claro, hemos tenido que hacerlo lo más enfocado posible. Entonces, pero tenemos en la mira esas otras cosas en las que esperamos eh, seguir trabajando y también se viene eh, un esfuerzo de difusión interesante. Vamos a hacer unos, unos folletos eh, que vamos a repartir con algunos aliados, eh, para que más gente, más allá de las personas que puedan estar buscando en internet cómo hacer un reclamo, eh, puedan llegar a eso. ¿no? Que finalmente, probablemente, también nosotros al, al diseñar la plataforma hemos pensado cómo se ve el usuario de este, de este servicio, y hemos pensado sobre todo, o en usuarios relativamente jóvenes uh -huh. o en eh, hijos o dependientes o personas cercanas a personas mayores que han sufrido algún tipo de experiencia con el sistema de salud y están asistiéndolas en la confección de este reclamo. ¿no? Entonces, claro, por eso es que no, sé, eh, no pensamos necesariamente... A, a nombre sí. de alguien. Sí, eso me parece uh -huh, súper claro. importante. Me pasó con mi abuela en, durante la pandemia que me pedía que le ayude a hacer reclamos, entonces... <ríe> A veces incluso hay impedimento, ¿no? Si no eres la persona, entonces te obligan sí. como a hacerte pasar porque mi abuela no quería hablar, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, creo que la herramienta está, está muy bien pensada, tiene un propósito, han tenido que reducir el problema que me parece que es, es muy importante, ¿no? Porque también a veces abarcar mucho, terminas disparando por otros lados que no son. Y también mostrar el canal de reclamo que hay. Mucha gente, lo único que eh, relacionan con reclamo a veces son in the copy, ¿no? Y muchas veces no es el canal para hacer este tipo de reclamos. Eh, felicitaciones. Yo creo que, que, que es una herramienta que va, va a sumar muchísimo y ojalá pueda ser el primer paso para que puedan surgir muchas más. Entonces voy a estar súper pendiente a ver que, cómo, cómo se, se sigue moviendo esta herramienta. Gracias, Paula. Y no, no podemos terminar esta conversación sin, sin que nos cuentes cómo las personas pueden eh, seguir Habla Fácil. Sí. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, Habla Fácil es una organización eh, civil Buscamos más que todo empoderar a los ciudadanos a través de un eh, lenguaje claro y accesible para el uso de sus derechos. También eh, crear y fomentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Muchas veces ha pasado, hicimos mm, eh, investigación y nos dimos cuenta que la mayoría de gente no confiaba en la información que encontraba muchas veces en los portales porque creían que estaba desactualizado y, y que confían mucho más en por ejemplo, este tipo de plataforma, porque identifican que es la, un ciudadano también la ha creado y no necesariamente el Estado. ¿no? Entonces, creo que es importante también crear esta necesidad de que el Estado comprenda de que si no se comunica de una manera clara, sencilla y fácil para el ciudadano, también le está quitando la posibilidad de poder ejercer su derecho plenamente. Entonces, nos pueden seguir en Instagram, como Fácil P, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Paola. Y gracias a todos, los invito a todos y todas, los invito a visitar p y a seguir en contacto. Lucía. Sí, muchas gracias, Paola, muchas gracias. Eh, Miguel, también gra agradecer a quienes nos han acompañado en las anteriores intervenciones del evento y a todos los que nos han seguido desde la transmisión, ¿no? Esta es nuestra plataforma, asegura tu Derecho, ya les hemos contado un poco cómo surge el proyecto, cómo funciona la plataforma, qué cosa puedes encontrar aquí y pues también eh, qué cosa no. Así que ahora es el momento de, de escucharlos, ¿no? Vamos a estar muy atentos de cualquier comentario, cualquier observación, cualquier sugerencia que tengan sobre la plataforma. Como, como ya mencionó Miguel, recuerden que pueden visitarla en aseguratuderecho.p y también pueden escribirnos con cualquier clase de duda o comentario a hola.hiperderecho.org. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Saludos.